Quien no quiere vivir, el volar, el sentir, el viajar y con. Solas en el viaje de reencontrarse veo todo, veo caras, me siguen a todas partes. Tengo miedo de estar solo y perderme por la calle. esto me está consumiendo, no sé tú te das cuenta. Partido, esquizofrenia sin su naturaleza que creó la madre tierra que dejó el humano afuera. Para Quien quiera observar y pensar desde cero, crear sin obtener nada a cambio y sin apoyo social? Te dará la nostálgica ansiedad de sentir el cansancio Entonces piensas que los grandes genios nos aburrían o se entretenían con la hipnosis de ahora Tesoros y las distracciones que también te perturban. Veo todo, veo caras, me todas partes, tengo miedo de estar solo y perderme por las calles. Esto me está consumiendo, no sé si tú crees. Mm hey -hmm.